La bobina de Tesla ha causado mucha confusión entre los radioaficionados, ya que produce corrientes que queman. No se pueden tocar. Si uno toca la corriente, quema. Oh, no quema. ¿Ves? Qué fácil que es engañarte. Apoyo el dedo y no me quema. ¿Por qué? Porque no es la corriente de alto voltaje que utiliza la bobina de Tesla. Esta es una bobina de Tesla reformada por mi persona. Ahí lo que está impactando en mis dedos son neutrinos. Podemos ver las líneas de la Matrix, que es el tejido, espacio temporal y es un tejido, tal como lo dice la palabra tejido, son hilos de energía invisibles que con la corriente de neutrinos se hacen visibles, podemos ver los hilos que conforman la matrix donde nosotros estamos eh, proyectados como una película, en este video dejo las pruebas para que puedas entender que hay dos clases distintas de corrientes, esta es negativa esta beneficia al cuerpo esta corriente mata los ácaros y ahora tú dirás pero por qué no me quemó porque lo que te acabo de mostrar no es una bobina de tesla lo que estamos viendo ahora es una bobina de tesla lo que estábamos viendo antes es una bobina darson Ball odin pero que son iguales, sí, son iguales. Las bobinas son iguales, pero las energías no son iguales. Mira mi dedo. ¡Ah! ¿Eh? Me quemó, güey. Me quemé el dedo. Probemos con un papelito. ¿Qué está pasando ahí? Ahora, ¿entendés la, la diferencia? Yo no me puedo curar con una energía que me quema. Mira. Así no se puede, güey. Esto es una bobina de Tesla. Esto genera cáncer. Esto es lo peor que hay. Así que, la bobina de Tesla no está comprendida todavía. Distinta es la bobina Darson ball Odin. Darson Val Odin no quema.